Exacto. Y ahora con esa falda hawaiana, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a cortar o sí. a tejer. Ahora el, el primer paso a la hora de cortar es más importante para poder conseguir esa tira completa. Me parece que hay un poquito de viento sí, y eso lo dificulta, y esta ¿no? Pero es muy fina. Mira. Sí. Ah, perfecto. A ver, lo vemos ahí. Ahora se cortan las tiras, ¿no? Esta tiene que ir más en diagonal. Sí. Yo, Muy bien. Ahora ya me doy la vuelta hacia el otro lado sí. y ahora es buscar la tira que tengo enfrente. ¿No? ¿Es, un, ¿Es fácil de hacer o? Sí, sí. La, la primera que cuesta es la primera bolsa, el primer corte. Luego ya vamos consiguiendo una tira continua. Vale, vale. Pasa que el aire. Se lo lleva. Hoy se lo lleva. Bueno. Esta bolsa también es muy finita. sabes claro, es que cambia luego también mucho dependiendo de la calidad de la bolsa. Eh, hemos reciclado bolsas de todo tipo, de todos los establecimientos que nos han dado bolsas. Entonces, si la bolsa es más gruesa, si es más fina, cambia mucho. Pero bueno, se puede tejer con todo.